Hola gente, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre el spin-off de Star Wars de Mandalorian, que ya es el primer éxito de Disney Plus, pero antes no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos, y dejarme un gran like aquí en este video, eh, que se aprecia mucho para seguir subiendo más contenido. Eh, siendo así, empecemos. El Mandalorian deja algunas preguntas en los espectadores casuales como cómo encaja en la historia existente. Explora una parte de la línea de tiempo ficticia que hasta ahora no había tenido mucho tratamiento. Además su protagonista tiene una cultura propia que no se ha parado a explicar hasta episodios como el tercero, que nos habla de los Mandalorianos. Oficialmente la serie tiene lugar 5 años después del retorno del Jedi de 1983, en el que el imperio fue derrotado y se tomó la nueva república. Esto coloca a la serie en un periodo de intensa transición y agitación para la galaxia, aunque el final revisado del retorno del Jedi mostraba celebraciones en toda la galaxia. The Mandalorian explora cómo las consecuencias tienen más tela que cortar. John Favreau, guionista, explicó en sus propias palabras, es como después de la caída del Imperio Romano o cuando no tienes un shogunato centralizado en Japón y por supuesto en el Viejo Oeste, cuando no había ningún gobierno en las áreas que aún no se habían establecido. Además, según él, la serie también explora los misteriosos orígenes de la Primera Orden eh, durante esa era. Teniendo en cuenta esto, The Mandalorian se desarrolla unos 25 años antes de los eventos de Star Wars El Despertar de la Fuerza del 2015 lo que significa que la serie tiene todo un cuarto de siglo de margen para mostrar cómo la galaxia volvió a caer a la oscuridad, y puede que responda a algunas preguntas candentes de Star Wars en el camino. Muchos espectadores casuales se preguntan qué es exactamente un Mandaloriano, básicamente el nombre que recibe en la galaxia alguien del planeta Mandalor que es también de donde viene el héroe con casco, un lugar de gran cantidad de conflictos y violencia a lo largo de los años. Mandalor es un planeta del borde exterior que ha sido completamente desgastado por la guerra continua, su sociedad está dividida en casas y clones que frecuentemente lucharon entre sí por el poder a lo largo de los siglos. Su pueblo galicista también luchó fuera de los límites de Mandalor. Sus temibles luchadores ni siquiera tenían miedo de enfrentarse a los Jedi en conflictos antiguos. Siglos de batalla transformaron la superficie del planeta en paisaje árido. En el momento de las guerras clon los desiertos interminables estaban salpicados de ciudades aboveadas, con la mayoría de su población viviendo pacíficamente dentro. Los guerreros armados de Mandalor fueron exiliados a la luna de Concordia, y presume que allí se extinguieron con el paso de los años años. Junto con su papel histórico como guerreros, la pieza más famosa de la cultura mandaloriana es por supuesto su armadura vescar única. Es inusualmente duradera, personalizada para cada guerrero y sus diferentes afiliaciones de clanes, y también muy codiciada por los cazarrecompensas de toda la galaxia. Buva Fett en particular usa una de estas corazas a pesar de no ser un nativo del planeta. El episodio 3 de la serie abanda un poco más en estos detalles de su cultura y ofrece algunos más. The Mandalorian es una serie de vaqueros pero con naves en vez de vacas, y blasters en vez de revólveres. Una serie de Disney. Plus, cuyo género tranquilamente sería un western espacial. Una taberna en medio de la nada, un grupo de borrachos violentos, un hombre callado que entra sin llamar la atención. Por supuesto, todo termina en una pelea en la que nuestro héroe demuestra su habilidad sobrehumana para todo tipo de combate. Y a pesar de que se entiende que la serie quiere establecer su tono y estilo, no es una gran escena y está tan llena de clichés que casi parece una parodia. Nuestro protagonista llamado Mando resulta ser un caso de recompensas que captura a su presa y abandona la taberna, contratando una diligencia. Bueno, no, una Spear, como ese autito volador que usaba Luke en la primera de Star Wars. Esta es una serie de Star Wars llena de los clichés del género vuestro. El personaje del Mandaloriano es una variante del caso Recompensas Hugo Fett. Al no tener aspectos humanos para desarrollar, la serie se dedica a expandir su mundo observando cómo funciona el universo. En cualquier otra serie, esta falta de humanidad podría sentirse como una carencia, pero si vas a ambientar tu historia en el universo de ciencia ficción más popular en 50 años, estamos hablando de Star Wars, yeah. Se alimenta de la estética visual de su fuente de inspiración, pero lo más interesante es que retrata una tierra de nadie, en la que hay agitación política y ausencia de poder. Panorama perfecto para un forajido de casco y traje metálico que no sigue las reglas, casi que no tiene nada que perder. Parte de una experiencia alrededor de la marca Star Wars, no genera ese conflicto que sufre de fanático incondicional cuando ve un giro inesperado en lo que él cree que debería ser el siguiente paso de la historia. Pero la serie hace algo interesante, a través de su guionista John Favreau, el mismo director de Iron Man, en vez de mantener el mandaloriano como un guerrero imposible de derrotar, algo bastante aburrido, lo obliga a demostrar cómo se convirtió en un cazarrecompensas de este nivel. El mandaloriano fracasa, mete la pata, teme por su vida, debe improvisar y negociar, y al final logra comunicar un personaje mascarado a través de su lenguaje corporal y un manejo sutil pero matizado de su voz, como un Darth Vader de buen corazón. Su director, Dave Filoni, narra con la economía visual de un director de Hollywood de los años 40. Hay planos de secuencia que llamen la atención, y vuelos visuales al estilo Game of Thrones, que distraigan de lo que estamos viendo. El objetivo es contar una historia de la mejor forma posible, y las imágenes icónicas que las hay, en especial en el cierre de los capítulos, se sienten orgánicas. The Mandalorian es una serie carísima que no necesita presumir de lo que costó. La banda sonora merece un análisis aparte. Este no es un mundo de héroes y villanos de las películas, sino un tugurio alejado, extraño, árido y peligroso. El ganador del Oscar, Ludwig Goranson, se inspira en la música de los Spaghetti Westerns, pero la filtra a través de los más extraños instrumentos que puede encontrar. Se destacan Carl Wells, el famosísimo Apollo Creed, como el líder del gremio que se recompensa, y el director alemán Werner Herzog interpreta al villano, que hipnotiza con sus monólogos. The Mandalorian no es una serie particularmente ambiciosa, pero considerando las precuelas que Disney realizó en los últimos años, quizás sea algo positivo. Es un paseo por el universo de Star Wars, narrado de forma magistral, que no tiene ni la pomposidad trágica de Rock One ni la obsesión con atar a la historia a los personajes que conocemos de la pésima Han Solo. The Mandalorian está apuntada al público nostálgico, y aunque en esos términos es un triunfo absoluto, por ahora no ofrece mucho más al que no le interese el género o la propuesta. A mi parecer, The Mandalorian es una serie que tiene su mística por sí sola, rescatando el legado que tenía la obligación de levantar ante sus hombros, aunque tropezando en muchos clichés, tal vez en un erróneo intento por homenajear la cinematografía clásica, sobre todo en el ya olvidado género western. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, darle like y clic a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima. Hunting is a complicated profession. Don't you agree? Show me the one safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi.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 Heard. This is the way.